ok mi gente en este video vamos a trabajar con el encabezado y pie de página en un documento google aquí yo tengo un documento donde yo le puse un encabezado aquí que dice noticias 2018 es el encabezado de mi documento y el pie de página le puse noticias aquí en la parte izquierda y aquí le puse página 1 fíjense que la segunda página dice página 2 y dice noticias ok vamos a ver yo lo voy a eliminar y voy a ver cómo voy a enseñarle cómo se inserta ok Ok, aquí mi documento. Vamos a insertar un encabezado. Simplemente, nos vamos a ir a la pestaña arriba que dice insertar y le vamos a dar a encabezado. Nos va a salir una lista de encabezados. Nosotros vamos a seleccionar el que más nos guste, ok. Entonces, simplemente, nosotros vamos a seleccionar este encabezado. Entonces. No va a decir título, aquí ponemos el título, nosotros aquí dice noticia, pero nosotros podemos cambiarlo por informaciones, cualquier cosa que nosotros deseemos. Y el año le podemos, tiene 2018, vamos a dejarlo así porque estamos en el 2018. Entonces ya yo tengo mi encabezado, simplemente si yo quiero seguir trabajando en mi documento, le doy aquí donde dice cerrar encabezado y pie de página. Otra cosa, yo puedo modificar el espacio. De la parte superior entre el encabezado, dando un clic en el encabezado. Y si se fijan, aquí donde dice encabezado desde arriba, yo puedo aumentar. Fíjense el espacio y la separación. Bien, entonces simplemente vamos a dejarlo en 1,2, como estaba. Entonces, vamos a cerrar encabezado y pie de página. Le damos un clic aquí para poder seguir trabajando en nuestro documento. Si se fijan, se queda el encabezado y ahora yo puedo trabajar normal en mi documento. Si yo quiero insertar un pie de página, simplemente le vamos a dar a insertar y aquí donde dice pie de página me va a dar una, una lista de todos los pies de página que yo, eh, los modelos que me gustaría poner y simplemente yo voy a seleccionar este que dice alfabeto. Fíjense que me dice aquí escriba un texto. Yo ahí puedo escribir el texto que yo quiera. Vamos a poner eh, trabajo social por poner cualquier cosa y fíjense ya tengo mi pie de página Lo misma, la misma separación la puedo hacer entre la parte de, de abajo y el, y el espacio de un clic en el, en el pie de página y si aumento fíjense cómo va aumentando si le doy a disminuir fíjense cómo va disminuyendo así de sencillo entonces si quiero salirme para seguir trabajando con mi documento le doy a la cruz y ahí tengo mi documento con encabezado y con pie de página si yo quiero eliminar el encabezado y eliminar el pie de página simplemente yo le voy a dar a insertar y donde dice encabezado abajo me va a dar una opción que dice quitar encabezado le doy y fíjense cómo se quitó si yo también quiero quitar el pie de página vuelvo de nuevo a insertar y le doy a pie de página y busco la sesión que dice quitar pie de página. Y si se fijan ahí ya mi documento no tiene ni encabezado ni pie de página. Entonces hasta aquí ha llegado este video, mi gente. No olviden suscribirse. Un saludo de República Dominicana y nos vemos en breve.